Buongiorno amichis de físimas ¿cómo va? Hoy es una bellísima jornada, guarda que bellísimo giorno Un giorno para aprovecharlo, para hacer cosas belas, para crear buenos hábitos El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento Tabata 7 ejercicios y vamos a elaborar solamente 20 segundos con 10 segundos de recupero estos ejercicios los voy a repetir tres voltas ogni ejercicio mira comando, el giorno de hoy vamos a meternos en forma pero la gente que está iniciando pues, puede hacer esto de 20 segundos si tú guardas en la playlist del canal, si son altres ejercicios de 35 segundos, 40 aunque un minuto da Paulo el giorno de hoy, aprofito para enviarle un saludo a Francesco Chechere Fabio Valenza Constantino Panay igual y Wally. mira comando siempre en forma no molaré mai a la prima dificultad co la vida siempre si son problemas pero deberíamos siempre superarlos y andar siempre avanti primo iniciar es importantísimo una buena hidratación guarda mi, guarda la vitamina mía ah, muy bueno para el giorno de hoy ya habíamos bisogno de un tapetino yo el giorno de hoy me meto mi gilet para meterle un poquito más de esfuerzo, pero si tú no hay un gilet no te preocupes, lo puedes hacer estos ejercicios sin gilet lo importante es la motivación y la voglia de mejorar ok, vamos a movernos un poquito en el posto, mover los brazos un poquito, enviarle un poquito un poco de información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física muevo, muevo, muevo, muevo un poquito de corsa, corsa Ta, ta ta ta ta ta ta ta un poquito de stretching pele para para brasa, brazo dietro. cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio, avanti, encrocho, abro, chiudo. hago un poquito de, de squat en español sentadilla sentadilla sentadilla, okay perfecto perfecto. 7 ejercicios, 7 ejercicios un ejercicio, lo repito tres vueltas como he dicho prima 20 segundos de ta ta ta ta ta con 10 segundos de recupero andiamo ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo ok, perfecto, perfecto voy a sacar mi, mi timer que lo tengo qua eh, y nos preparamos para hacer nuestra actividad física 10 segundos, no hay tiempo de, de prender la vitamina prende tu vitamina de eso, tu agua lo que voy prendelo de eso Approssimatamente questo dura 10 11 minuti. Ok, preparati. 3 2 1 Ok, facciamolo qua. Ok. 3 2 1 Via! 4 3 2 Il nostro primo esercizio. ejercicio, piegamenti. 3 piegamenti, 3 3 1 2 3 purpi su nuevamente dietro 1 2 3 ta salgo ta terra 1 2 3 salgo, 1, 2, 3, salgo nuevamente <risa> ok nuevamente dos lo dio uno. próximo vamos a hacer skipping 3 skipping y toco terra 3 skipping y toco terra 1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 Vamos a parar esto: ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, el glúteo no debe tocar, Eterra, no debe tocar. Continúa, uh. Francesco, Fabio, Constantino, Wally. Próximo. Escote. Otro va. va. ¡Ta! Toca. Uno. Nuevamente. ¡Ta! Toca. Toca. Continua. ¡Ta! Toca. Mano contraria. Toca. Pie contrario. ¡Ta! Tira. ¡Ta! Uh. Ah, ja vamos a hacer un poquito de abdomen, abdomen, abdomen guarda acá. Guá. giro giro giro giro fronte giro, fronte giro, fronte giro, fronte giro, fronte giro, fronte Madre de Dios, el que continúa es matador. En ginocchio, en ginocchio. Cuadro cuadro. Uno, dos, tres. Echendo nuevamente. Uno, dos, tres. Es duro. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, tres. Uh! Madre de Dios. El próximo. Próximo. Tipo burpees. burpees Cuádalo, cuá. A tierra. ¡Ta! ¡Ta! Salto. ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! Salto. A tierra. ¡Ta! ¡Ta! Salto. ¡Ta! A tierra. ¡Ta! ¡Ta! madre de dios que matador es esto, piegamenti piegamenti piegamenti tres piegamenti mueve me alzo fácil escendo tres tres tres me alzo nuevamente tres Escaping y toco tierra. Uno, dos, tres, abro. Uno, dos, tres, abro. Toco. Uno, dos, tres, abro. Toco. Uno, dos, tres, abro. Toco. Uno. Ay, ay, ay, ay, ay. Guardalo qua! Guardalo qua! Guardalo! Francesco! Fabio! Costantino! Quali? Andiamo! Forza! Ta! Ta! Ta! Ta! Ta! Ta! Pistadilla. va, toca toca toca, tira, ta. toca, tira, ¡Nuevamente! toca, toca toca, tira, toca tira ta, toca, tira. ta. Okay. Addomen. ¡Addomen! Va, vamos a parar con este. Vamos a girarlo. Giralo. Respira profundo. Ah. El salto, el salto, el salto. El salto. El salto. 3, 2, 1, vía mira, con cuesta de gilet es un poco duro 1, 2, 3, va 1, 2, 3, nuevamente 1, 2, 3 burpees y salto Salto, nuovamente, ta, ta, salto, uh, andiamo, forza, ta, ta, ta, nuovamente, ta, uh. ultimo esforço, ultimo esforço, piegamenti, tre piegamenti, tre. 1, 2, 3 salgo nuevamente ah. nuevamente ok uh. skipping Auro, toco. Uno, dos, tres, toco. Uno, dos, tres, toco. Uno. Uh. Madre de Dios. Puedo lo cual. Sentadilla, escuote, va, se va, ta, toco, ta, ta, toco, ta, toco, ta, ta, toco, ta. Ta. toco. Uh. se va. Abdomen, abdomen ah. Vamos para cuesta Guarda un punto fiso, guarda i pie Forza Vamos Ah. Manca poco, manca poco, uno, dos, tres, diciendo, uno, dos, tres. MESO pulpi salto. OK uh, Se va, ah, uh, uh, se va, ah, uh, ah, uh, ah, ah. No está todo fácil que difícil, pero hayamos eh, reyunto nuestro objetivo, gracias mil a tutti, las personas que se han arenado con estos ejercicios físimas, láxame tu comento uh! eh, jeje, está un poco fatigoso, no? yo con cuesta allí, con cueste y voto me han escrito Pablo, para un allenamento de cueste, fai del otro tutti lo voy a fare con paciencia, tú te lo voy a hacer. Gracias mire a todas las personas. Francesco, Fabio, Costantino, Wally. Gracias, gracias. Siete guerreros. Todo este esfuerzo vendrá pagado. De cuore, Pablo.